Tenemos dos opciones, gente, eh, sacarle el cuchillo o clavarle el cuchillo. ¡Hey! Muy buenas monstruitos, soy os otro un nuevo vídeo y hoy os traigo de nuevo The Long Dark. Ya sabéis que podéis seguirme a través de Twitch si queréis seguir la serie en directo y también podéis suscribiros al canal de YouTube si aún no lo habéis hecho. Así que nada chicos, si os gusta el vídeo, dejadme un buen like, Continuamos con Qué la historia. Checho. Voy a entrar antes de nada aquí en la oficinas de correos, ¿vale? Y ahora sí que no me hace falta de nada, ¿vale? Vale, tengo unos guantes, perfecto. Otra nota, nota de oficinas de correos, ¿vale? Os la dejo aquí por si la queréis leer. Ya sabéis que podéis hacer pausa en los vídeos, ¿vale? Y para adelante, chicos. Me la llevo. Vale, más libros. Plantas medicinales, esos libro ya os digo que lo, lo vamos a ir leyendo en los tiempos estos de pausa Para ir eh, sabiendo más cositas, ¿vale? Para que nuestro personaje pues vaya aumentando ¿Vale? Tengo aquí algunos palitos Y una bengala, perfecto, gente Balitas del rifle Perfecto El rifle no lo va a dar la, la señora Lo que pasa es que la señora hasta que no las piche no puedo yo... Quedarme con su pistola, pero bueno Hacia esta casa, ¿vale? Por ejemplo Y vamos a ver si encontramos algo más Allá afuera he visto un par de cajas Que ahora las miraremos también Vale, esto de momento No voy a... El combustible, por ejemplo, me lo llevo eh, Los trozos esos de metal No me los quiero llevar todavía Porque si no me van a ocupar espacio, ¿vale? Vale, son cajas de madera normales Que no me valen de nada Ahora mismo y aquí tendré otra casa a la cual vamos a entrar, ¿vale? Me estoy quedando sin comida ahora que lo estoy viendo. Pero ahora, ahora comeré, ¿vale, gente? de nada, quiero saber si, si hay por aquí algunas cositas que me vengan de utilidad. Más libros para hacernos fuego. Y una llave, ¿vale? Vale, tenemos la llave 7 de la caja de seguridad, la cual tenemos que abrir. A ver qué encontramos, ¿vale? Entonces me lo voy llevando, los libros... Eh, tengo un retrete, el cual no me voy a llevar de momento... Y por aquí nada más, ¿vale? Pues eso, lo estoy haciendo mayormente rapidito... Esa casa ahora la miraremos, ¿vale? Porque no me quiero centrar mucho en esta zona tampoco... O sea, hay que mirarlo todo, ya os digo, hay que llevárselo todo... Pero hay que ir con mucho cuidado... Por el hecho de que va a empezar la tormenta. Y tampoco eh, tengo aún el rifle y no tengo nada, ¿vale? Lo tengo que ir consiguiendo. Yo no tenía aquí una bengala. Vale, no la tengo equipada. Bastante F. Vale, una, una bengala gastada. Mm, pues no tengo nada A protegerme, ¿vale? Vamos a ir con las piedras en la mano. Por si me hace falta, por si viene un lobo, que eso es lo único que me tengo yo para protegerme Vamos a intentar seguir la carretera, supongo que será por esta zona Y con cuidado vaya que venga un lobo, ya os digo chicos Que como nos venga un lobo vamos a estar en un serio problema Y toda esta zona que estáis viendo ahí de árboles cortados es territorio de lobo. Ok, ahí está el autobús Vale, hay un muerto, ¿eh? Una señora, ¿no? Ah, no, vale, es un preso, ¿eh? Chicos, es un preso Vale, estoy viendo ahí un bote de medicina, perfecto Ahora os pongo el papel ese que ha salido Un momentito, chicos Inspeccionar el autobús Está completamente cubierto de nieve, ¿eh? ¿Qué pone ahí? Eh, perseverancia No puedo entrar, ¿no? ¿Puedo entrar o no? No tiene nada, ¿verdad? Vale, se me ha abierto un punto de interés nuevo en el mapa Un momentito ¿Vale? Y hay que volver a, a la casa de Madre Gris Eh... El lobo, el lobo, el lobo está detrás mía Y en la casa también Apaga, apaga, apaga, apaga, apaga Apaga, vale Vamos a alejarnos del lobo, un momento Vamos a tirar por aquí detrás Porque está ahí comiendo tranquilamente No lo vamos a molestar, ¿vale? No lo vamos a molestar De todas formas, si me viniera Voy corriendo Está allí, ¿vale? El lobo se va a quedar ahí tranquilito ahora Y nada, nos metemos en la casa Y nos olvidamos de él Vale, señora Me he encontrado un autobús En el túnel ¿Habías encontrado? Estaba ahí, como te ¿Y tu amigo? No signo de ella El túnel está bloqueado Parece que an avalanche de so No Como en el audio había la palabra escrita Perseverancia there, Vamos a comentársela I'm sure of it. You think she passed through the tunnel? I'm not sure. But she was there. She left me a sign. A word. Perseverance. A word from the old days. Why would she write that? She's telling me she won't give up. Or maybe reminding you not to. Why write such a long name, though? It has to mean something more. Why? Because you mean so much to her? Because she wrote it in blood. I seem to recall the town For what was it called? That's it. Perseverance Mills. Old logging and mill town used to be an important place. Now it's mostly dead. I like Milton. Maybe she's pointing you there. Perseverance Mills. How do I get there? My car before the quakes when the roads were clear. Looks like I'm on foot. That will be a long road. preguntarle por Austria. Estoy empezando a get pretty worried about my friend. There's only one thing left to be done. You need to put her to rest. Put her to... I'm not giving up yet. I remember something. A farmhouse on the other side of town. That night, the memories are confused, but somehow I remember the farmhouse. You'll find a key to a safety deposit box somewhere in there. Go to the bank, and bring me the box that matches the key. Then you'll understand what happened to her. W wait Farm? Bank? What's this have to do with my friend? They left her, didn't they? She needed help, and they let her go. This is how we make it right. I don't understand. In the bank. You'll find the answers go. La matriarca. <laughs> eh, pues nada, la señora quiere que robemos un banco, ¿vale? Eh, vamos a preguntarle por la sopa, a ver si me da algo de comer. Must be losing my mind. Smells like food cooking Please. Vale, pues nada, vamos a comernos. Bueno, antes de nada. La señora nos ha dicho que robemos el banco. Hay que ir a. Aquí. A ver dónde está. Aquí a la granja. No, esta es la. la de la madre gris. Casa de Milton. Eh, una anciana. Ciega podría ser la última Superviviente de Milton Vale, pues tenemos que ir ¿A dónde está? Que no lo veo ahora. A este punto, ¿vale? Que está en amarillo vale. A ver a lo de la madre gris A ver si hay allí algo Pero antes de nada vamos a dormir, ¿vale? Voy a hacer una pequeña pausa aquí Y voy a, a dormir Cerquita de la chimenea Para tener todo el calorcito Y también me voy a comer una ro una sopa casera Antes de nada Vale, hay niebla, ¿vale? Por lo tanto no se ve un pijo. Vamos corriendo antes de que me venga el lobo. Vale, y yo había dejado aquí... Eso era el baño. La cámara acorazada que no la puedo abrir. Vale. Ok, es que tengo los lobos fuera, chicos A ver eh... Es para Esa dirección Está la iglesia Entonces está por detrás de esto, ¿vale? Ok No sé si habrá alguna puerta Creo que no hay ninguna puerta que dé al, al afuera Voy a echar un vistazo aquí antes de nada Porque no sé si me dejaba algo en la jaquilla Nada Vale y, ok, pues nada, nos vamos corriendo hacia la zona ¿Vale? Y espero que no me vengan los lobos detrás, por favor Y nada, hay que llegar a la granja esta rara que no nos ha dicho la señora ¿Vale? E investigar a ver si encontramos A, a nuestra amiga Uy, aquí hay sangre, ¿eh? Una gafa Vale, mirad más carbón Perfecto Una bueno, piedra Toma viento Me llevo todo el carbón Que pueda que Me va a hacer falta El fuego Ok Eso era La escuela antes Aquí ¿eh? Lo que pasa Que se ha quema Completamente Y eh, Vale Por aquí me puedo hacer daño Vale Pero por aquí no Vale, tengo aquí otra pista, ¿eh? Tiene pinta de que por aquí ha pasado mi amiga. Porque ahí hay un cachito de tela que hemos estado siguiendo antes también. Y espero, ya os digo, no morir con los lobos, ¿eh? ¿Qué pone ahí? Eh, Barker. Vale, pues nada, vamos a seguir. Creo que estoy cerca, ¿eh? De la zona... ¡Uh! sangre, eh. Creo que es de nuestra amiga Astria. ¿eh? Vale, nos vamos a meter primero en el cobertizo este. A ver si encontramos algo de utilidad. Ay, no, no, no, no me meto. Vale, vale, vale, vale, vale. Olvidarlo. Habéis visto el lobo, verdad? <risa> Vale, vale, vale Hay que meterlo por ahí Vale, vale Vale Tengo algo de suministros Perfecto eh, Otra hacha La cual... Me cago en la leche Voy a perder todas las piedras Pues bueno, no pasa nada Ahora cojo más Son piedras No se acaban Y tengo también eh, Para hacerme cositas, eh Banco de trabajo Una trampa de conejo, perfecto Vale, no tengo ahí nada No sé si llevarme... Mira, tripas eh, No sé si llevarme el hacha realmente Porque si no después voy a tener que venir otra vez aquí O me voy a tener que acordar de que está aquí ¿Vale? Pero realmente esto es como un punto... Eh, seguro, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Así que voy a dejar ahí porque llevo la otra De momento Y nos vamos a meter en la casa corriendo, ¿vale? Hay una mano ahí ensangrentada, chicos No, eh, al final me quedaré sin piedra Ya, ya os digo Hay un preso, ¿eh? Está wrapped around your arm. you ¿Dónde lo encontraste? never gonna a encontrarla What did you do to my friend? We burned them all, you know, in the old school. It was so easy, we just shoved them in there and locked the door. <laughs> you monsters. It just happened. All the lights went out, damn bus lost control and crashed into the tunnel. Brought the roof down on us. Barely crawled out of there alive, hell, some didn't. People all hanging around trying to get warm after the power went out. All huddled together, scared and freezing. <laughs> oh man, I would like to have seen that. <laughs> But we sure warmed them up. <laughs> You're a bastard. That's about right. <laughs> We put them all in the old schoolhouse so we could keep an eye on them. And then something happened to the lights. The power. It was like sparks everywhere and then fire. The scarf lady found us while the school was burning. She tried to help get them out, but it was already too late. smoke already did them in. <laughs> She fought like hell to try and get him out. She stuck a knife or... a screwdriver, I'm not sure, into one of our guys. Cut me too. And then ran out into the blizzard. <laughs> where did you see her after that? You want to know about your lady? Help me first. Damn it, tell me where she is! We caught up, but she's a fiery one. <laughs> Still had the knife. Yeah, got me real good, you can see. We tried to stop her, but she ended up on the bus. Somehow, she was small enough to crawl through the crushed part. She got away, whatever good it's gonna do her. If you so much as hurt... Ah, oh, we barely clipped her wings. She wasn't hurt too bad. Not hurt too bad. All right, she was bleeding. <coughs> A bit. <coughs> no way out of here now. The roads are all blocked. You'll never find her. <laughs> you have no idea how stubborn I am. Mira um, ahí nos van a dar la palanca no sé si la habéis visto I told you what I know. Are you gonna help me or what? Pull this knife out of me. It's stuck in deep, and I can't feel anything below my waist. I need it out. You go after the old lady in the house, too? As well as letting those people in the school burn to death? Hey. You think they put me on that bus for my good behavior? That's the bus to Blackrock. Blackrock? Yeah, you know. Black Rock Federal Pen. <laughs> Where they put the worst of the bad people. The bad people, bad people. People too bad for the mainland. <laughs> It's like an old penal colony or some damn thing. They know there's no easy way for us to get back. Imagine how lucky you are. Todas people in Milton scared, dying, and you getting to live Tenemos dos opciones, eh, gente. Sacarle el cuchillo o clavarle el cuchillo. Y. Se viene, se viene, se viene, clavadita. You hurt my friend. Maybe even killed her for all I know. Todo lo de censuro después... ¡Ay, señora! ¡Ay, señora! ¡Ay, señora! ¡Ay, señora! ¡Ay, señora! Nos hemos convertido en unos auténticos asesinos Pues nada, nos hemos cargado a este tío Y nos vamos a llevar todo lo que pueda Vale, tengo la llave 15 Que abre el banco, como estoy viendo ahí tengo también dinero El dinero, eh, la utilidad que tiene mayormente eh, Por cierto mmm, No me puedo llevar el cuchillo, vaya Vaya por dios, no pasa nada gente Ahora tengo otro cuchillo, me parece. ¿eh? Se, se lo merecía por puto. Vamos a ver. Eh, todos estos libros me los puedo llevar. Cosa que no voy a hacer de momento. Porque si no, al final me voy a cargar de peso con los libros, ¿vale? Pero vamos a investigar a ver si encuentro algo de utilidad. Mira, una chaqueta de. La buena.